Es un gusto darles la bienvenida a este nuevo año escolar. Esperemos que todas sus metas se logren y aquí estamos para apoyarlos. Bienvenidos. <risa> Juan y jo, a la Paul Public School, Hello, Ginoa. I want to welcome everybody back to the new school year. So, been the gain, Come on in. Can't wait to see you. Hello, St. Paul Public Schools fans. Hola, familias de las escuelas públicas de San Paul. Soy el superintendente Gothard. Bienvenidos al año escolar 2022-2023. Ya sea que usted sea nuevo en su escuela, nuevo en el distrito, o esté regresando después de las vacaciones de verano, estamos muy felices de que esté aquí. En las escuelas públicas de San Paul, nuestra misión es inspirar a los estudiantes a pensar críticamente, seguir sus sueños y cambiar el mundo. Sus estudiantes experimentarán lecciones desafiantes y atractivas en un ambiente acogedor que refleja los diversos orígenes de nuestra comunidad. Creemos que cada estudiante debe sentirse visto, orgulloso de ser quien es y listo para encontrar alegría en el aprendizaje. La primera semana de clases es emocionante para los estudiantes, familias y empleados. También puede ser abrumadora. Nuestros fantásticos maestros, directores, conductores de autobuses, consejeros, enfermeros, trabajadores sociales y todos nuestros empleados escolares están listos para apoyar a su niño y darle la bienvenida de regreso a la escuela en septiembre. Como superintendente, sé que cada niño desea aprender y tener éxito, y que usted también desea lo mejor para su niño. Cuando creemos en nuestros jóvenes y apoyamos sus sueños, ellos lograrán cosas increíbles. Usted y sus estudiantes son parte de nuestra familia de las Escuelas Públicas de San Paul. Juntos, hagamos de este año escolar el mejor hasta ahora. Gracias por elegir SPPS. Nos vemos pronto.